lombo de siempre. A ver, déjenme levantarme. Me voy a lavar la cara. Ay, que me cae. Siempre soy una trastornada. Y también quiere comer la gata. Porque es que corría el niño. Ok, me lavo la cara, la la la la la Me cepillo los dientes Canto con el cepillo de dientes Maquillazón Prepárenme, papi ay los viejos tiempos ¡Ah, ah, ah! Ay, pero que estoy loca Estoy loca. Sí, sí, sí, sí. Nuestra hermana está más loca que una cabra. Sí, voy a hacer pipí. No, eh, Ay, Dejé los zapatos acá porque. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Quiero sacarme los pantalones y se me caen. Bueno, qué extraña la vida. Ahora los veo. Ok, ya estoy. Voy a preparar unos Waffles, Guafles. Wow, ah. Chicas, ¿quieren que le ponga dibujos animados? Sí, que nos encantan los dibujitos hola gatita espera que te doy un poquito de, de tus galletitas para ti voy a hacer uno mi mí Chiquita, ¿qué quieres? ¡Ear! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde a le a las chicas? ¿Cómo es posible? ¡Pink! ¡Eva a el Ok, voy a seguir cocinando porque estas me vuelven locas. Toma un waffle para ti solita. Y acá están los waffles, pónganle lo que quieran. Yo voy a comer. pom, pom, pom! sé? estoy genial! ¡Yo también! ¿Qué si me voy a bañar y las dejo mirando dibujos animados? ¿Las dejo con la gatita también? Ok. ¡Meow! ¡Meow! ¡Meow! ¡Meow! ¡Meow! ¿Cómo ronca la gatita si se escucha desde acá? Ay, duerme, duerme, duerme, que te duerme. Ok, vayamos a ver dibujitos animados. Vamos ya. Ay, ay, que me caigo. Vamos a ver. Ay, pero si está Ok, chicas, me voy a bañar. Las dejo. Que no pase el baño la gatita, ¿eh? Ok, se lo vamos a controlar. Ven gatita, quédate aquí. ahí siempre canto con el champú. Voy a cambiar. Okay. ¿Qué? ¿Qué se cayó ahora? Sí, sí. Qué raro. Siempre hay viento. Otra vez se cayó. Ok. Yo estoy lista. Ahora voy a ver a mis hermanitas Liver sister. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué creen, chicas? Adiós.